Si vos me estás diciendo que me voy a quedar sin caminar y sin hablar y sin tragar y sin ver de cuánto tiempo me estás hablando y él me dijo 20 años. tu vida hace seis años? Era como la de todos los demás, eh, trabajo, hijos, amigos, familia, deportes. Eh, me empezaron a pasar cosas eh, físicas, eh, como por ejemplo, un día salí a andar en bici y me caí de la bici y ya me costaba levantarme. Otro día al despertarme a la mañana temprano eh, no podía ver claramente. Eh, también un día traté de incorporarme de la cama y mi cuerpo ya no me respondía. Y el día que más me asusté fue cuando fui al parque a correr como hacía todas las tardes y al tratar de empezar eh, mis piernas ya no se levantaban del piso. No se despegaban del piso. El médico, después de hacerme todos los estudios, me dio la noticia. Me dijo, tenés esclerosis múltiple. Eh, fue como un golpe muy duro después de haber tenido toda mi vida muy organizada con mi familia y mis hijos y mi trabajo. Los primeros meses después de que me dieron el diagnóstico, estaba como muy enfurecida con la vida. Un tiempito después me recuperé de un estado de mucho enojo que yo tenía por el futuro que me esperaba, hasta que en un momento pasó algo. Vi una foto que estaba siempre en mi casa, que era de mi papá y que hablaba de creer en uno, en uno mismo y eso como que me empezó a despertar de ese enojo que tenía y después eh, me acuerdo de una palabrita que él me había enseñado la resiliencia la resiliencia es la capacidad que todos tenemos de salir para adelante a pesar de la adversidad es no quedarse hundido en ese sentimiento de tristeza o de depresión un tiempito después de de ser diagnosticada conocí la historia de tres españoles que tienen mi misma enfermedad y hacen actividad física. Agna, Egea, Diego Velázquez y Ramón Arroyo. Y especialmente la historia de Ramón me llamó mucho la atención y me había preguntado por qué una persona con la misma patología que yo podía estar compitiendo de forma tan intensa. Para que entiendas un Ironman es una competencia que consta de tres disciplinas. Una carrera de natación, eh, luego salís, andás en bicicleta eh, y después terminás la carrera de bici y empezás una maratón. Yo consulté con mis eh, entrenadores y con mis doctores a ver si podía realizar ese tipo de competencia. Me explicaron que por una cuestión de mi estado físico eh, el entrenamiento debía ser a largo plazo y bien sistemático. Eh, así que me, me tracé esa meta, es algo que quiero hacer algún día y, y no solamente eh, se basa en un sueño de, de ser parecida a alguno de estos casos que te dije sino que también eh, mediante todo lo que estudio de, acerca de la enfermedad eh, pude enterarme de que uno puede retrasar la discapacidad de la esclerosis múltiple a través de la actividad física, así que antes te decían eh, después del diagnóstico que te quedes calmado, que no hagas tanta actividad física y hoy está demostrado eh, que efectivamente ayuda a retrasar la discapacidad. deporte es sentirme viva, sentirme que puedo, que no es tan difícil seguir adelante. Sos una persona influyente. ¿Qué le decía a las personas que te están viendo? Que no se rindan, que no se entreguen, que a veces el cuerpo nos dice que no podemos y si le ponemos un poquito de disciplina, de garra, de voluntad, vamos a salir adelante. Existen personas que nos dejan una huella y otras que nos marcan para toda la vida. Mayleri, sin lugar a dudas, deja un legado en nuestros corazones y nos enseña que lo imposible está en la mente de los cómodos. Cuando luchamos, dejamos huellas, dejamos rastros dejamos aprendizajes, camina confiado con fe sabiendo que al que cree todo le es posible.